La Tierra se confronta a una triple crisis planetaria, la variación del clima, la pérdida de naturaleza y diversidad biológica, y la contaminación y los residuos. Existe una teoría que si seguimos contaminando nuestro planeta habrá falta de acceso a recursos básicos como el agua potable, vegetación, entre otras cosas.